Hola, buenas tardes eh, a todos y a todas. Bienvenidos a este, el aniversario, la, la conmemoración del aniversario 480 de Santiago de Chile. Eh, en este conversatorio bien interesante, bien particular que estamos haciendo eh, desde, desde, nuestra, desde nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Desde nuestras redes de, de nuestra corporación de Wikimedistas y, y Wikipedistas en Chile. Eh, esta, esta sesión se llama Representaciones Capitales, Leyendo Santiago de Chile. Y por primera vez lo que vamos a hacer, lo que les vamos a proponer, la invitación que tenemos para ustedes es hacer un panel de discusión, de conversación acerca de cómo nos imaginamos, cómo representamos nuestra ciudad capital y cómo esas representaciones existen o no todavía en el artículo de Wikipedia que habla sobre Santiago de Chile. Eh, para, para poder hablar sobre este tema, para tener este punto de encuentro tan particular, además en esta fecha tan particular, el aniversario de nuestra ciudad, tenemos tres invitados muy particulares que nos van a hablar desde diferentes lugares, pero que creemos que podemos armar un, un, un encuentro bien, bien interesante. Está con nosotros Nicolás Rojas y Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti Nicolás por acompañarnos, Bueno, para quienes no lo conocen, Nicolás es eh, periodista, es cronista, también ha sido editor de temas eh, de cultura y urbanismo, así que estamos muy encantados de, de contar con él, y también en esta, misma, en esta misma lógica está con nosotros Paulina Cabrera, quien es, también es periodista, creadora y directora del sitio Amo Santiago. ¿Cómo estás Paulina? Hola, muy bien, muchas gracias también por la invitación. No, muchas gracias a ti también por, por juntarte con nosotros a conversar y a celebrar esta fecha tan relevante para todos los que somos entusiastas, de la ciudad de Santiago, y por último, pero no por eso menos importante, como lo digo, está con nosotros Luis Cristóbal Carrasco, quien es eh, un histórico editor de Wikipedia y además es miembro del directorio de Wikimedia Chile. ¿Cómo está Luis Cristóbal? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí muy bien, capiando el calor, pero todo muy bien. Muchas gracias Exacto. por la invitación para participar. No, nosotros estamos felices de, de tenerlo ustedes tres de poder conversar un poco, desde como les decía en un comienzo, desde diferentes lugares, de de visión, denunciación de ¿cierto?, eh, y que pudiéramos eh, discutir y rememorar también qué es lo que significa Santiago para nosotros a la luz del artículo de Wikipedia, ¿cierto? Y para, para comenzar la conversación y tirar así como la pregunta disparadora, pensando también de que no todo el mundo sabe necesariamente cómo funciona Wikipedia, eh, tengo una primera pregunta para, eh, para Luis Cristóbal, que nos pudiera explicar un poquito, bueno, para quienes no conocen cómo funciona Wikipedia, ¿cómo se origina un artículo como el de Santiago de Chile? Y, ¿Y cómo se logra desarrollar y que sea tan completo? Eh, pues bien, eh, Wiki, Wikipedia es una enciclopedia online eh, que es muy visitada a nivel eh, internacional. De hecho, normalmente siempre nos mantenemos en el, entre los 10 sitios web más visitados en el mundo. Y esto implica de que existe un interés de la gente por un espacio en el cual se distribuye el conocimiento de forma libre y gratuita para todos. Este conocimiento puede ser amplio y diverso. Podemos hablar de ciencias, artes, eh, cultura, eh, infraestructura, arquitectura, historia. Y en particular para um, interés de mucha gente, eh, las ciudades son muy importantes y muy relevantes debido al, al impacto que generan no solamente a nivel histórico, sino que también a un nivel social y cómo interactúan las personas. Entonces, ya que eh, las ciudades eh, y generan tanto interés dentro de la comunidad, eh, las la comunidades locales y también las comuni comunidades internacionales, eh, artículos como el de la ciudad de Santiago de Chile nacen muy rápidamente porque existe una, un interés eh, en el, eh, por el cual la gente tiene, eh, genera el conocimiento y, y, la, y las bases de... De, de contar la historia de lo que es una ciudad. Eh, dentro de Wikipedia, eh, un artículo como el de Santiago de Chile, nace a partir de la colaboración de cientos o incluso miles de personas que están interesadas en el conocimiento de la ciudad, de la historia. Eh, y de a poco, a través del tiempo, se va construyendo eh, por medio de colaboraciones, de ediciones que van, generando, que van entregando los usuarios de forma voluntaria. Eh, lo que, se, lo que se puede observar, eh, observar ahora dentro del artículo, esta, este gran y, y largo eh, repositorio de información, no solamente desde una perspectiva histórica de lo que es Santiago, sino también desde lo que es la perspectiva actual, lo que es infraestructura, geografía y clima, demografía, eh, transporte, eh, impactos culturales y relaciones internacionales con, con otras ciudades y otros países. Eh, todo esto nace de, desde lo que son los, los particulares puntos de vista de cada una, cada una de estas personas que edita dentro del artículo. Eh, entonces, eh, considerando esto, eh, no, no todas las personas que llegan a editar dentro de Wikipedia van a presentar el mismo interés. Como lo mencioné, algunos pueden estar interesados particularmente en geografía, eh, otros particularmente pueden estar interesados en lo que es eh, hidrografía. Hay mucha gente que está interesada únicamente en el río Mapocho, como otras personas pueden estar interesadas en la infraestructura ferroviaria de la, de la ciudad de Santiago, otros pueden estar particularmente interesados en lo que son los patrimonio cultural e histórico, como otros pueden estar interesados en lo que es el transporte. Eh, entonces, la colaboración de cada una de estas personas y sus intereses van generando este gran artículo de lo que es Santiago de Chile. Eso me parece súper interesante, porque uno podría decir entonces que un artículo, Wikipedia, o sea, un artículo de una ciudad de Wikipedia, eh, tan completo como el de Santiago de Chile, que además entiendo tiene la categoría de artículo destacado, es decir, que ha sido validado también por la comunidad uh -huh. de wikipedistas como un buen artículo, es súper representativo también de los diferentes intereses que tienen las personas que participan de Wikipedia. Pero también quiero pasar a, a otro tema y hablar un poquito de las... Eh, bueno, de, de, de lo que uno transmite con este artículo, ¿cierto? Porque tú me mencionabas fuera de cámara antes de que partiéramos con la conversatorio, Cristóbal, de que el artículo uh -huh. Wikipedia, de Santiago de Chile, Wikipedia, tiene alrededor de 20, 20, 22.000 visitas mensuales, ¿cierto? O sea, es decir, hay mucho tránsito de gente leyendo, eh, leyendo Santiago de Chile, ¿cierto? Entonces, quería preguntarte a ti, Nicolás, como, como viajero y como cronista, que has escrito mucho y mucho de sobre ciudades también. Eh, particularmente en tu último periplo alrededor del mundo, que nos puedes también contar, me encantaría que nos contaras un poquito sobre eso. Cuando te preguntan por Santiago de Chile, ¿cómo la describes ¿O, o qué referencias usas tú para transmitir lo que te evoca o el espíritu que tiene eh, para ti Santiago? Sí, bueno, eh, depende mucho del contexto. Yo hice un viaje por 35 países y, por ejemplo, no sé, está España y está Azerbaiyán. Y en España más o menos se conoce lo que es Santiago de Chile, compartimos la misma cultura, bueno, la fundaron los españoles, pero en Azerbaiyán, eh, y de hecho lo escribí en un cuentito que va a salir, bueno, que salió ahora en el libro de Santiago en 100 palabras de, de la edición, de la última edición, eh, y voy a compartir la anécdota porque cuando yo llegué a Azerbaiyán arrendé una habitación en Airbnb en un pueblo que se llamaba Shekí, que es como a los pies de, del Cáucaso, casi a la frontera con Rusia, en el norte de Azerbaiyán, y era un pueblo donde efectivamente nadie sabía lo que era Chile, es como que aquí nadie sabe lo que es Azerbaiyán, es como, son cosas de, es como demasiado distantes. Y me acuerdo que el anfitrión me decía eh, el primer día, eh, me decía al desayuno, ¿cómo están las cosas por Perú? yo le decía, no, yo vivo en Chile. <ríe> eh, atores de América, eh, cerca de Nueva York, no, eh, Latinoamérica, Sudamérica, y es interesante también eh, darse cuenta de que nuestro país no existe en, en otras latitudes, tanto como otras latitudes no existen en nuestro país. Pero lo que me llamó la atención, y que me contaba eh, Mauricio Redolés que le pasó lo mismo, él me contaba que le, una vez cuando él vivía en, en Inglaterra, la familia le mandó una camisa de, de regalo, digamos. Y fue al correo eh, y estuvo toda la tarde explicándole que era de Santiago de Chile el envío, no de San Diego. Santiago San Diego y en Azerbaiyán me decían si yo vivía en San Diego y yo no Santiago sí San Diego no Santiago eh, pero interesante sobre todo eh, perfilar la ciudad porque no tenemos como no sé no hay como pirámides en Santiago de Chile no tenemos una Torre Eiffel eh, no tenemos como un gran icono o un gran relato mundialmente conocido yo contaba mucho esto de que teníamos cordillera de que teníamos estábamos cerca del mar eh, y lo que se sabía en Chile, en las partes más distantes, era que era un país muy largo, como un espagueti, como eh, y eso, eso básicamente la cordillera creo que es lo que define Santiago, y otra cosa que también alguien me comentaba en el viaje es que eh, la relación de las ciudades con, con sus ríos, creo que en nuestro, nuestra ciudad no tenemos una relación tan eh, amable con el río Mapocho, es más bien como que estamos ignorando, bueno, ¿se acuerdan en los 90 que el río Mapocho olía como a de posiciones, no sé, era como asqueroso pasar por el putrefacto por el río Mapocho, después se limpió ahora y se está recuperando con este trayecto de, de andar en bicicleta y todo, pero eso también me llama la atención, que viendo otras ciudades no tengamos una relación tan afiatada con el río, que finalmente es una de las razones para que se funde la ciudad Kip y, y, y lo que el agua permite para un nuevo asentamiento. Sí, tú hablas de la cordillera, hablas del río, que eh, son ciertas como... Son ciertos eh, hitos geográficos súper relevantes, creo yo, para los que somos santiaguinos. Eh, a mí me, me, me pasó también en un tiempo en que viví fuera de Santiago, eh, en otro país también, donde increíble como echaba de menos la cordillera como un punto de referencia, ¿cierto? Y tenerlo tan, tan eh, incorporado a nuestra cabeza y no tenerlo más en tu, en tu paisaje, como que te, te reestructura mucho las cosas. Pero desde un punto de vista más, más, como más eh, urbano o, o más eh, social o, o cultural, ¿Cuáles serían para ti, Paulina, por ejemplo, los elementos como que tú podrías decir son constitutivos de Santiago? Porque es verdad lo que dice Nicolás, que nosotros no tenemos quizás un imaginario monumental, pero hay ciertas cosas que están pasando en nuestra ciudad que nos pueden ayudar a decir, mira, por aquí va el espíritu de Santiago. Yo creo que, bueno, lo que he tratado de hacer de hecho desde Amos Santiago es un poco las relaciones públicas positivas de la ciudad, porque como decía Nico, eh, pasamos yo creo que un par de décadas Hablando de este santiasco y como de, de ese desprecio con la, con la ciudad, de que era una ciudad gris en que no pasaba nada y que, y que, que le faltaba como mucho. Y que so, como que siempre nos estábamos comparando con otras ciudades. Yo creo que llegamos a un punto en que a nivel cultural hemos crecido un montón como ciudad. El, el mismo estallido fue un, un escape también de expresión, eh, de creatividad en, en algunos casos. Y eh, yo creo que a nivel como de, de algo más quizás emocional, la ciudad no solamente es como la arquitectura, eh, sino que también es como la gente que vive en la ciudad. Entonces como que el testimonio, por ejemplo, para nosotros es súper relevante y, y eso, a través de eso tú puedes como construir una nueva ciudad, como la, la historia de la persona que tiene un kiosco, que tiene un oficio que ya está como a punto de desaparecer o, o la historia como de, de personas simples, comunes y corrientes que pueden contar su historia. Eh, como que por ahí tratamos nosotros de dar y de transmitir un poco el, el espíritu de la ciudad. Como historias mínimas, eh, personas, historias desconocidas. Y yo creo que ha ido creciendo un poco el interés de la gente por, por eso. Como valorar eh, las pequeñas historias junto con las grandes cifras de estadística y, y de estos hitos culturales que tenemos la suerte de tener como es la cordillera y, y un río y, y que no es algo que necesariamente otras ciudades pueden tener como decían ustedes. Bueno, lo que, lo que hace plataformas como Amo Santiago y otras, eh, otros eh, medios o, o plataformas informativas o de creación de contenido es súper relevante además para... Eh, alimentar, por así decirlo, o referenciar, más bien dicho que sea el término exacto, el artículo de Wikipedia. Porque, nuevamente, eh, volviendo un poco a cómo se escribe y cómo, cómo se participa dentro del ejercicio de la narrativa de Wikipedia, es que la información que está en el artículo tiene que estar referenciada en lo que se, se diga que es un, eh, una fuente confiable, que tenga un cierto criterio, de por ejemplo, un, un criterio editorial, un proceso editorial. Por eso lo que se publique en los medios sociales no es válido para hacer una, una referencia a Wikipedia porque puede ser fácilmente modificable, editable, se puede borrar de manera muy fácil. En cambio, si bien eh, hay, hay excepciones y hay casos en que ha sido así, normalmente lo que queda en los medios de comunicación uno tiene un poco la, la, la muestra para decir: mira, esa información se sacó de acá, en este día, en este contexto. Entonces, el que ustedes, por ejemplo, recopilen, como tú dices, informaciones, historias diferentes de, de, de otros personajes, de otros imaginarios, es súper relevante para que eventualmente se pueda ir incorporando esas diferentes nociones al artículo de Wikipedia. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso, Luis Cristóbal? Porque actualmente el artículo de Wikipedia, tú me decías, efectivamente tiene muchos ítems, el artículo de Santiago de Chile, pero es bastante uh -huh. tradicional la estructura del artículo. Hay como sí. ciertos ítems que son eh, bastante clásicos y que uno además encuentra en muchos otros artículos de ciudades. ¿Cómo podríamos hacer eventualmente para ir incorporando estas nuevas representaciones de las que nos habló Paulina, de las que nos ha hablado Nicolás, en un artículo que quizás pueda dar cuenta de est esta nueva identidad que está surgiendo eh, en Santiago de Chile. Eh, pues eh, De hecho, una pregunta bien interesante, porque eh, si añadiésemos todo lo que va pasando a través del tiempo en la ciudad de Santiago, sería un artículo infinito y pasaríamos a tener un, algo que es, sería imposible de leer. Eh, Normalmente, cuando se trabaja editando un artículo en, en Wikipedia, uno tiene que pensar en la jerarquía, de la relevancia de lo que se quiere añadir o lo que se quiere escribir. Para el caso de Santiago de Chile, eventos sociales muy importantes, como por ejemplo la, el estallido social que hubo en el 2019 y el 2020, es un elemento que puede ser integrado fácilmente dentro de lo que es la historia de Santiago debido a su gran impacto eh, sociocultural y, y también cómo afectada, fue afectada la infraestructura de Santiago durante ese evento. Estamos hablando eh, de intervenciones artísticas a, a nivel, a grande escala, eh, altercados en infraestructura del transporte público como el Metro Santiago. Eh, y así también como podemos hablar de la marcha más grande de la historia de Chile, donde se convocó a casi 1.500.000 personas. Esos son eventos que tienen una gran relevancia histórica, que tienen una gran cantidad de eh, fuentes de información primaria por detrás. Hablamos de periódicos, eh, noticias en periódicos, eh, publicaciones científicas, revisadas por pares, libros que ya se están escribiendo sobre el tema. Y estos, estos pueden referenciar fácilmente esta información que va a ser introducida posteriormente en Wikipedia. Eh, ahora bien, cuando, cuando mencionaba al inicio de la pregunta que no podemos integrar todo, aquí uno tiene que hacer el ejercicio de preguntarse, eh, ¿qué tan relevante es lo que yo quiero integrar al artículo en Wikipedia? Eh, y si uno considera que es relevante, eh, uno tiene que pensar, ya ¿qué, ¿qué fuentes que no sean propias mías tengo para poder justificar la integración de esta información dentro del artículo? Entonces... Es, eh, es importante tener en consideración de que aunque Wikipedia sea una, un espacio para poder integrar todo tipo de información, nosotros no nos limitamos en, en tipo de, o, o forma de, de, la, de la información que se integra, sí tenemos que considerar la relevancia y la importancia para poder integrarla. Si, si consideramos de que hay información que puede ser importante eh, para que un lector la considere, pero no podemos integrarla toda de una, o podemos ocupar la metodología, por ejemplo, la referencia o los enlaces externos para poder derivar al lector hacia fuentes externas que no sean de Wikipedia para que pueda seguir leyendo en profundidad. Nosotros tenemos la visión de consolidar la información más importante y ocupando todas las otras herramientas que nos... ...para los lectores a otros sitios. Sí, pero justo te perdimos un segundo, Luis Cristóbal, con la última frase que nos decías, pero... Eh, me quiero, para no, no, no, no regresar muy atrás, quería eh, quedarme un poco con lo que Paulina estaba diciendo antes acerca de cómo, y lo mencionaste tú también, el, con, la, con la revuelta de octubre de 2019, ¿cierto? Que cambió también, le dio. Le dio como otro aire, no sé si trajo, como, trajo muchos temas a, a discutir, eh, temas también del uso del espacio público, de la, de la reconfiguración de ciertos espacios. Paulina lo mencionó, eh, la explosión de creatividad también que se vio en las paredes, que se vieron en los rayados. Eh, nosotros hicimos un trabajo también de invitar a las personas a que fotografiaran. Ese, los rayados, porque además era una forma de expresión artístico-política efímera, porque a veces un rayado se hacía y luego se, se modificaba y se, y se reconfiguraba y se intervenía. A veces también otros grupos lo destruían y luego volvía a aparecer de otra forma. Entonces, tomar imágenes de ese contenido para poder también subirlas a Wikipedia eh, fue, fue súper fue bueno. Nicolás, ¿tú, ¿tú estuviste en ese contexto acá en Chile o estabas ya viajando por el mundo? No, yo justo estaba en el viaje y me tocó en, en Londres ver en la televisión, esa noche, ¿se acuerdan cuando empe se empezó a quemar como en él? Esa como, me, recuerdo ver así como ardiendo las escaleras de él de ahí en Santa Rosa. Y me tocó verlo también desde fuera, que es muy raro, porque no sé, me tocó ver una marcha de chilenos en Escocia, en Edimburgo, con gente tocando gaita con banderas chilenas, así gente como con falda escocesa. Eh, me tocó en Italia también ver eh, una... Y había mucha curiosidad también de los extranjeros por ver este sistema extraño que, que es Chile. Que uno también le toca ser como una especie de embajador autodesignado, pero en el fondo explicar cómo por qué está ya la sociedad chilena eh, y, y ir contando las diferencias que, que tenemos con, con los países normales, ¿no? Como que ahí uno se va dando cuenta que no es normal que todo sea negocio, o no sé, que en Barcelona el transporte público sea más barato que en Chile, cuando hay un salario mínimo que es tres veces el chileno. Y ahí como que no empiezan a cuadrar muchas cosas. Y sumando a lo que decía Paulina, creo que eso es súper importante también. Y también cuando uno viaja, como que, claro, uno puede ir a una ciudad, pero lo que, con lo que se queda es lo que vivió. Y creo que es muy importante ir recogiendo la historia de las, de las personas, la historia de nosotros como familias. Me da la impresión que tenemos una muy mala memoria. Se me viene a la, a la mente el documental, aquí se construye Ignacio Agüero, que es de comienzos de los 2000 y da cuenta de este boom inmobiliario en la ciudad donde va desapareciendo montones de barrios y cómo de un día a otro, digamos, se van derribando edificios de historia y ya ni nos acordamos lo que había. Eh, nosotros en la Universidad de Chile hicimos un trabajo que se llamó Santiago en Extinción, que es un libro en digital, lo hicimos el año 2011. Yo era ayudante de, un, de redacción periodística y los invito a que lo descarguen. Es santiagoenextinción.blogspot.com y son eh, distintos, 30 estudiantes de periodismo, eligieron un lugar que según ellos estaba en riesgo de desaparecer. Entonces fueron, tomaron fotos, escribieron sobre eso, y claro, si uno ve la lista, hay varios de esos lugares que ya no existen. También es como inexplicable que, no sé, el Venecia ya no exista, eh, que el Café Colonia ya no exista, que son lugares que también, incluso en nuestras historias familiares, probablemente nuestros papás o nuestros abuelos iban a tomarte ahí, eh, o bueno, iban a comer al Venecia y nos vamos quedando sin lugares como identitario Eso me llama la atención también eh, de lo que estamos viviendo. Así que creo que es un momento interesante y sobre lo del estallido, eh, destacar el trabajo de Carola Carol Ureta, que hizo un proyecto que se llama La ciudad como texto. Ella registró la Alameda eh, algunos días después del estallido social y si ustedes entran a la ciudadcomotexto.cl pueden viajar a la ciudad a la Alameda del estallido social. Y eso es un registro histórico súper importante porque están todos los rayados, está súper en, en alta definición. Eh, y es interesante ir leyendo lo que dicen los muros, eh, lo que dicen las personas y cómo eso finalmente sí queda un registro histórico. Eh, si uno piensa cuántas de esas marchas y rayados nunca sabremos, ¿no? decía un rayado en los años 50, por ejemplo. Me da curiosidad saber. Tengo como mal de Diógenes. <risa> <risa> A mí, a mí me parece súper eh, interesante y potente lo que tú dices, Nicolás, de, sobre todo lo que tú lo mencionas, como la idea del de registro, ¿cierto? la idea de poder transportarte a un lugar, a un momento histórico, eh, que más encima quizás nos, nos, nos falta todavía tomar un poco de distancia, pero que sabemos que en 40 años más cierto, sí se va a pasar probablemente en los colegios de nuestros, nuestros nietos eh, este, este proceso, y tener ese material en alta definición, es, es, yo creo que es una pieza finalmente como de archivo también que estamos construyendo de manera descentralizada además. Yeah. Bueno, como les decía antes, para nosotros como Wikimedia Chile fue súper relevante invitar a la gente a tomar esas imágenes, porque sabíamos que de alguna u otra forma estábamos también contribuyendo a ese, a ese como gran banco de, de información. Pero también quiero regresar un poco a lo que tú decías de los lugares urbanos, porque eh, también vemos como la... El, la el paisaje urbano de Santiago también ha cambiado mucho eh, en los últimos 30 años, ha sido bastante notorio cómo ciertos lugares emblemáticos han ido desapareciendo, ya sea por el avance inmobiliario o simplemente por eh, la, el desgaste del material que no ha sido resguardado propio, debidamente. Y ahí yo sé que también Paulina ha hecho un trabajo inter interesante en AMO Santiago, en, en, en escribir, en poner en valor para ver ciertos vías de barrio, eh, eh, lugares eh, que no necesariamente entran en la categoría o el imaginario que uno tiene de lo monumental, ¿cierto? Pero, no, que, pero que no por eso no, no puedan constituir, constituir eventualmente patrimonio eh, material. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Eh, Puedo ponerte dos ejemplos que se me vienen a la cabeza ahora. Eh, uno es los murales de Mata, que es una experiencia que están haciendo unos vecinos en, en un sector de, de ese barrio, de Mata Sur. Y lo que ellos hicieron fue activar, eh, por el tema de la delincuencia y de la drogadicción de ese sector, activaron un montón de muros que estaban eh, con riesgo, con, con falta de seguridad, con pocas luminarias y todo, y se organizaron entre todos y pudieron recuperar el, la historia, de, por ejemplo, de los locales que estaban en esos muros, de quiénes habían sido sus fundadores. Eh, como las historias más pequeñas, que eran muy importantes para la gente que habitaba en ese lugar y se reactivó como todo un entorno y eso nosotros lo pudimos contar como historia en Amo Santiago y obviamente ahí hay como un antes y un después. Una de las cosas como que más yo disfruto a, haciendo Amo Santiago es, es lo precisamente que hablaban como del cambio, cómo va cambiando la ciudad. De hecho ahora estamos con una, una campaña de firma eh, para llamar la atención de las autoridades respecto al abandono del invernadero de la quinta normal, y ahí era como súper potente ver el registro de cómo fue el invernadero alguna vez, cómo aparecían las pinturas en óleo el, el, el siglo pasado, y, y cómo eso se ha ido deteriorando. Y lo que pasó también con el Palacio Pereira, que, que también fue esta gran recuperación, y, y yo misma tomé fotos en el año 2017, cuando se estaban re, eh, restaurando las paredes, conversamos con algunos de de las personas que estaban trabajando ahí en el marco del Festival O Santiago. Y, y verlo después, ahora recuperado, es también como súper potente el tema del registro en el tiempo. como vas eh, viendo cómo la ciudad va cambiando, cómo van, vamos perdiendo cosas. Y es súper interesante tener, como decías tú, los grandes monumentos, como estos grandes palacios o los grandes lugares que son súper íconos de la ciudad, como también estas pequeñas experiencias de vivencia que, que tienen sectores como el barrio Mata, el barrio Yungay, que están como quizás más escondidos y donde todavía podemos ver confianza entre los vecinos, vía más de barrio, donde la gente se saluda. Eh, esa experiencia que es como súper rica y que ojalá no se pierda, pero que hemos visto que en otras partes de la ciudad se ha perdido. Yo ah, creo que... El, el valor. Sobre, Sí, claro. Perdón, lo que dice Paulina, ayer vi una nota en eh, Televisión Noticias sobre eh, la María Esther Zamora, que estaba como en un grito desesperado por salvar la Casa de la Cueca, eh, por el tema de sostener un lugar donde efectivamente, bueno, quienes hemos ido a la Casa de la Cueca, eh, hemos vivido un, un ambiente muy especial. Y yo creo que se podría parecer mucho a lo que vivieron nuestros abuelos en algún momento de la historia. También está todo el patrimonio de las quintas de recreo que se ha perdido. Eh, y nada, poner ese tema y lo importante es que es la Casa de la Cueca, como murió Pepe Fuentes, es un lugar muy importante que hoy día está en riesgo. Y ojalá desde la institucionalidad cultural se pueda ayudar a, de alguna forma, apoyar estos, estos lugares que muchas veces sobreviven solamente por la voluntad de quienes los sostienen. Así que ese es mi, mi avisito, pro Casa de la Cueca. No, me, me parece genial y de hecho, bueno, nosotros creemos, harto que la, la... si bien no es el único paso, la visibilización es un, es un tema súper importante y ustedes lo hacen desde sus diferentes contextos, incluyendo también a Luis Cristóbal como wikipedista, como editor de contenido sobre, sobre Santiago y sobre Chile en general, el, el hacer que más gente conozca eh, estos espacios también es un, es un granito de arena que uno pone eh, bueno, Paulina mencionaba el tema de los registros, registro histórico, es súper, súper importante, porque no solamente nuestra ciudad está cambiando, y la estamos perdiendo en ciertos aspectos, sino que también eh, es importante que ese contenido ojalá pueda viajar y, y circular lo más posible para que más personas lo conozcan, lo valoren y lo cuiden. Tenemos a un invitado para, para cerrar un poco ya este, este encuentro, la verdad es que tuvimos un pequeño problema técnico, pero es un gusto de todas maneras que nos, haya, que nos pueda acompañar aunque sea en estos últimos cinco minutos. Está con nosotros ahora Patricio Mora, quien es eh, director, co-creador de la iniciativa Monumentos Incómodos. Hola Pato, ¿cómo estás? Hola, hola, Pati. Hola a todas y todos los que nos están viendo. Oye, disculpe por la mala conexión. <ríe> ha sido terrible, pero bien. No te preocupes, Pato. Quisiéramos escuchar un poco, eh, bueno, tú nos has estado siguiendo un poco desde lejos lo que hemos estado conversando, si tienes alguna reflexión, algún alguna alcance que te gustaría aportar a, este, a esta conversación. Super. Mira, nosotros eh, desde Monumento Incómodo, que bueno surge después del estallido para registrar, eh, colaborativamente sobre las intervenciones de estos monumentos que muchas veces eh, son incómodos porque reflejan una mirada colonizadora, eh, patriarcal eh, racista de diversos monumentos en, en, en Chile eh, sin duda el 12 de octubre perdón, el 12 de febrero eh, esperamos que para los 500 años ya no sea el día un día de celebración sino que sea un día de resistencia eh, lo mismo que pasa por ejemplo con el con lo que antes se llamaba el descubrimiento de América, cada vez está tomando mucho más valor el rol de los pueblos originarios, eh, y creemos que sin duda esta fecha debería ser un, un, una fecha de resistencia, especialmente desde lo indígena, eh, desde la ciudad, desde la guaría, como por ejemplo eh, identificamos una, una ciudad eh, champurria, eh, mestiza, donde respetemos por ejemplo que nos se llama Cerro San Cristóbal, sino que se llama Cerro Huelén, o qué pasa con aquellos monumentos que son acolonizadores como Pedro de Valdivia, de generar una reflexión eh, en relación a estos símbolos que sin duda son muy incómodos para los pueblos originarios, eh, y yo creo que eso es lo interesante que ojalá pase, y que va a pasar, yo creo, y, y que está pasando, incluso con la nueva constitución, que va a ser plurinacional, que va a tener una, una mirada feminista, medioambiental. Eh, sin duda, yo, eh, confiamos de que va a tener un, un relato diferente en relación a cuando hablemos de, de, de Santiago. Eh, y eso es lo que principalmente nosotros hacemos desde la plataforma, que es poner en cuestión estos símbolos que muchas veces se han sacralizado como una, una historia oficial, pero que en verdad eh, ocultan eh, muchos episodios eh, lamentables, eh, por ejemplo, especialmente con los pueblos originarios, eh, o, por ejemplo, vemos que en el centro de Santiago eh, pueden haber alrededor de 50 monumentos a hombres y solamente dos a mujeres. Entonces, son ese tipo de reflexiones que también tratamos de hacer desde la plataforma. Y que fan. además se... se... Sí, perdona Nico, dale. Perdón. Eh, sí. Yo soy muy fan de la, de la, de la plataforma de los Monumentos Incómodos. Creo que está súper bien, es una reflexión muy necesaria. Además que muy amigable, está en Instagram, por ejemplo. Y, y me pasó lo mismo en una visita a Punta Arenas fui tres, tres días a Punta Arenas y Palacio Brown el museo regional también está en un palacio de exestancieros el cementerio también monumento que muy Menéndez bonito. también el claro el gran monumento, monumento Menéndez. Menéndez, pro hombre patagónico y pero bueno. si uno pregunta por ahí como qué le pasó a las personas que vivían antes de los estancieros mucho silencio incómodo parece ser un tema que es muy incómodo y que también me parece súper necesario de debatir, porque se exterminó el pueblo ONA, y no sé si está muy presente, ni siquiera en los museos del Estado, eso me llamó mucho la atención, o en el Museo Salesiano, donde se presenta esta realidad patrimonial de cómo las misiones salesianas ayudaron al pueblo ONA, pero finalmente fue, un, fue, fue una muy buena intención, pero finalmente ya no, ya no existe ese pueblo. Así que creo que es muy necesario, y nada me declaro muy fan de lo, de lo que hace tanto Patricio como Paulina y ustedes, porque creo que es muy necesario... Eh, de poner esto como en órbita, decía un, un tío, poner esto en órbita, como hablar de esto en, en internet, es, es muy necesario. Eh, sí. Totalmente, totalmente. Sí, y bueno, también lo que comentaba Nico, de, en relación a que nosotros en Chile no tenemos grandes monumentos, eh, por ejemplo, a los aztecas, eh, bueno, Gastón Sublet habla mucho de que el, para los pueblos originarios es la naturaleza, bueno, antes estábamos hablando de la cordillera, del río, eh, pero también me gusta lo que habla, por ejemplo, ahora el cura Chihuaylaf que plantea de que en verdad el monumento, eh, especialmente para los pueblos originarios, es la palabra, que es la única forma de poder llegar al alma de una persona, más que un símbolo como una estatua que creemos que va a educar a una ciudadanía, sino que en verdad es la palabra. Entonces, eh, cómo incluso ahora vamos a dialogar para crear una nueva constitución, cómo llegamos al alma de las otras personas. Eh, y sin duda lo que pasó para el estallido es que nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo un alma como pueblo, que estábamos siendo, nos estábamos convirtiendo en masa. Entonces lo interesante de eso es que, que en cierta forma tenemos que lograr generar un espíritu, una nueva alma. Yo creo que estas fechas son súper interesantes de cuestionar, de no, de no generar, oh, esto en verdad es algo positivo, sino que... Eh, cuestionar generar un pensamiento crítico, desde, no sé, anteriormente le hablabas del Pedro Aldilla, o por ejemplo que un parque se llame Inés de Suárez, eh, ¿quién fue Inés de Suárez? También fue una persona, una mujer, eh, que lamentablemente mató a mapuches de forma muy sanguinaria, eh, y eso yo creo que también es interesante de, de debatir, y también ver el lado positivo también de, de lo que entregaron también la cultura eh, española, por eso yo creo que también reconocernos desde, la, desde el mestizaje, sentir, Sino orgulloso de, de ser moreno, eh, por ejemplo, cuando veía también la, la imagen de, de Wikipedia sobre lo, las imágenes que aparecían de Santiago, se muestra, por ejemplo, el Costanera Center como un gran símbolo eh, de imagen de ciudad, pero en verdad es un símbolo eh, súper violento, eh, de que a lo mejor no es la forma de hacer ciudad, eh, que incluso está vacío en orgullo alguno Mucha gente se orgullece porque tenemos el costa Center, que es el edificio más grande de Latinoamérica, pero en verdad es un edificio vacío, no hay nada. Eh, entonces eso yo creo que también es interesante de, de generar y de debatir. Yo creo, apuntando lo que dices tú, que es importante y es una de las lecciones que por lo menos desde Amos Santiago aprendimos después del estallido, que es importante tener todas las miradas, porque así como está la infraestructura pesada, acero, Sanhattan que es una realidad porque está ahí y hay gente que trabajará ahí y estará contento, ¿no? Están también las comunas periféricas y eso, por ejemplo, es algo que nosotros incluimos como una línea editorial dentro de nuestros contenidos, de no dejar fuera la periferia, las comunas rurales, como tener, como que para mí es súper importante tener lo más, el abanico lo más amplio posible para que existan estos debates y como para poder eh, ampliar la mirada para gente que está muy sesgada con, con, cierta, con cierta manera de ver las cosas. Y, y ahí es, creo que es súper fundamental la educación y una educación que sea como amena, cercana y por eso lo que hace Wikipedia y otras plataformas súper importantes como poder aterrizar los contenidos y poder encantar un poco a la gente que quiera aprender, que quiera aprender de los pueblos originarios, como tocarle las teclas emocionales como para que ellos... Se sientan parte de, de, lo, de lo que es la ciudad, que no solamente es un nombre, sino que es como los que estamos acá y es la historia nuestra, la de nuestro futuro descendiente y la que está para atrás también. Exacto. Eh, Exacto. Si, puedo, si puedo opinar, Patricia, eh, Por tienen supuesto, toda la razón... adelante. Patricio y Paulina, cuando mencionan esto del, del Gran Santiago, que normalmente en el imaginario eh, no, eh, internacional, pero también en el imaginario local, cuando uno piensa en, el, en Santiago, piensa en el casco histórico, o en el barrio alto. Esas son las imágenes que normalmente siempre se presentan eh, en medios nacionales e internacionales como el Santiago desarrollado. Pero el Gran Santiago ha evolucionando desde antes incluso de la colonia eh, y creciendo, eh, integrando a lo que es ahora básicamente el 40% de la población de Chile, eh, pero aún así seguimos concentrándonos en la imagen de lo que son los edificios eh, construidos durante el siglo XIX, siglo XX, en Santiago Centro. Y eso es una problemática que hemos estado pensando y discutiendo dentro de Wikipedia, que eh, no existe la, el, el, una respuesta eficiente a lo que es la necesidad de la, de la imagen local, de lo, lo que es la identidad local, y tenemos que trabajar hacia ese punto, hacia tratar de visibilizar no solamente el contenido histórico que se encuentra presente solamente en el centro de Santiago, sino que también en sus alrededores, en las comunas que también forman parte de este Gran Santiago. Eh, y añadir a eso que, lamentablemente, aunque queramos también nosotros entrar a, a trabajar directamente a, a escribir, a, a preservar la información que, se que, que, que compone la historia de estos lugares, nos encontramos con las barreras a veces de que esta información se encuentra eh, en bibliotecas, que no se encuentra o que no son de fácil acceso, o imágenes, eh, imágenes de archivo, textos de archivo que lamentablemente no se encuentran en un dominio público, que son parte del Estado, por ejemplo, pero que nosotros no podemos acceder porque eh, no está la licencia adecuada para que nosotros como wikipedistas podamos tomarla y dejarla presente en los artículos. Y eso a veces nos complica mucho al momento de querer visibilizar eh, la, la historia, la imagen, el, el, la, el alma de lo que es en la Ciudad de Santiago. Tenemos, la, tenemos las intenciones, ten, hay mucha gente voluntaria que está trabajando para poder seguir ampliando el conocimiento local y de la ciudad, pero lamentablemente no encontramos con este tipo de, de limitaciones que nos complica mucho a nosotros como wikipedistas. Sí, eso, eso que dice Luis Cristóbal es fundamental, y de hecho, por lo menos como nosotros lo, lo asumimos, de que esto tiene que ser un trabajo, ojalá en red, con la mayor cantidad de actores, eh, para recuperar lo que dice Patricio, también acerca de la posibilidad de poner en un común, en el conversar también, el ejercicio de lo que sucede en Wikipedia es súper atractivo desde ese punto de vista, porque no solamente, como señala Luis Cristóbal, son muchas personas trabajando eh, de manera voluntaria, además desinteresada por eh, contribuir a un, a un conocimiento global, sino que además uno puede seguir en los artículos de Wikipedia en la historia y la evolución de esas discusiones, de esas conversaciones, de esas de esa en común, de ese ejercicio finalmente democrático, que se expresa en un artículo que además es nuestra puerta de representación, no solamente en Chile, sino, o en la región latinoamericana, sino que como decía también al principio Nicolás, que nos puedan conocer en el mundo no Cristóbal alto la palabra. Sí, eh, no, quería agregar a lo que mencionabas, de que el artículo de, de Santiago de Chile en Wikipedia está traducido a más de 100 idiomas. Es muy común que ciudades tan grandes tengan artículos en, en todas las wikipedias en otros, en otros idiomas eh, entonces la, la relevancia de, de que wikipedia sea como una ventana no solamente a, a, los, eh, no solamente a los chilenos sino también a, a, a, a, a ciudadanos del mundo de cualquier otro idioma eh, de cualquier otro, eh, de, de otro habla eh, es crucial para poder eh, presentar como fielmente a lo que es la realidad de Santiago el, el, el contenido que está en wikipedia eh, entonces Sí, eh, desde la, intentando valorizar el contenido que se encuentra dentro de la enciclopedia, eh, al centrarnos no solamente en la ciudad como tal, sino también en cada uno de los elementos que componen a, a, a, a la ciudad de Santiago, tenemos que considerar que eh, es un, un trabajo de este tipo en donde se recopila esta información y queda disponible para todos los lectores, es importante para que así podamos tener eh, representación general, eh, para que se pueda ser, posteriormente ser traducido, pueda ser leído por personas que no, no hablan español, personas que eh, están buscando generar identidad local, identidad cultural, entonces, importante. Sí, totalmente, lo que decía Paulina y lo que decía, decía Patricia también, con respecto de además aportar otras miradas, otra representación, incluso cuando sea representación incómoda, acerca de, de qué fondo que, que cuya apuesta cuya en cuestión incomode, quizás, a la historia oficial, eh, la, la posibilidad de evolucionar que tiene Wikipedia, eh, que es bastante más reactiva que otras plataformas de gestión de contenido, también es un espacio bien interesante para eh, tensionar esas narrativas oficiales, aportar contenido nuevo, y eh, creo, creemos que es lo más importante para nosotros, al menos, es también que ese contenido se haga con una mirada local y que se haga también desde las comunidades, como todos ustedes han señalado, que lo, lo, creo que ahí tenemos un punto en común que consideramos todos que, eso tiene, que eso es súper importante. Tratar de vencer este imaginario de que Santiago es o el casco histórico o Sanhattan sino que hay mucho, mucho más que, que poner en valor y que ustedes lo hacen también desde sus diferentes plataformas, sus diferentes lugares de comunicación. Eh, solo para cerrar, porque quiero ser fiel a la obra también y agradecerles de antemano todo el tiempo que se han dedicado a conversar eh, con nosotros hoy día, que ha sido una conversación sumamente interesante. Luis Cristóbal también mencionaba algo muy relevante, que es a veces la dificultad de encontrar fuentes do que, donde podamos referenciarnos y podamos encontrar otras, otros discursos o, o informaciones complementarias. No sé si alguno de ustedes quiere eh, recomendar quizás a quienes nos estén escuchando, quienes nos vayan a escuchar, porque este, este video va a quedar colgado en las redes de Wikimedia Chile, eh, algún, algún libro, algún, eh, algún artículo, o incluso algún, alguna plataforma como las que ustedes mismos gestionan, donde puedan encontrar información eh, complementaria, quizás para leer otras cosas sobre Santiago de Chile, y por qué no, si es que se entusiasman a editar el artículo en Wikipedia, también tengan información de donde ir a buscarla. Nicolás, no sé si tú quieres, sí, tú quieres un gran lector. preparado, sí, preparado acá. No, a propósito de eso, de que nos sintamos parte todos de la misma ciudad, eh, no olvidarnos que hablamos todo de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo. Eso también es una particularidad, una, una ciudad muy clasista, donde personas que crecen en ciertos lugares nunca van a conocer otros. Ojalá eso cambie, que nos no lo pongamos como, como meta en la Constitución. Acá destacar el trabajo de Cuentos de la Legua de un autor que se llama Álvaro Ricoe, que es un autor que vive en la legua y eh, básicamente es narrativa sobre este lugar, que la particularidad es que estaba una legua del centro de Santiago, por eso se llama La Población la Legua. Este otro libro interesante sobre la historia de Santiago que se llama Vamos remoliendo mi alma, la vida festiva popular en Santiago, entre 1870 y 1910. Es un trabajo súper bonito, que está con, con ilustraciones y con mapas para que se puedan hacer una idea de dónde se la cueca, la cantidad de feriados increíbles que había antes, eh, cómo se condenaba la fiesta también en la historia de Chile, y la última recomendación es un librito de Joaquín Udarsbello que se llama Mitópolis, donde él se propone eh, a desmentir en esta sociedad, dice que es muy sudamericano esto de vivir en, eh, llenos de mitos, ¿no? Que es como propio de, de los países jóvenes y él se propone eh, desmentir muchos mitos que, que eran comunes en la sociedad de, de mediados del siglo XX. Y son puras crónicas cortitas, está súper interesante, hay varias sobre la historia de Santiago, se llama Mitópolis, Joaquín Eduardo Bello. Y este siempre lo vendían en la Feria del Libro Usado de la Universidad Mayor que se solía hacer sin pandemia como por esta fecha. Así que si se llega a hacer, yo creo que ahí lo encuentran a mil pesos en, en la librería de Ribano. Ahí va hasta donde lo pueden comprar. Genial, buenísimo. Vamos a ver también sí. si que de repente se puede descargar a veces de internet también, ¿cierto? Claro. Todavía podría ser una buena opción. Paulina, la vi también ahí, quizás quería hacernos alguna recomendación. Sí, es que ya que el único estuvo mostrando el libro, justo hoy día estuve leyendo... Este que es del Museo Precolombino, una edición especial que se llama Santiago de Chile, 14.000 años, y que incluye obviamente la historia previa a la llegada de los españoles, y como plataforma web podría recomendar para que son amigos y socios, como súper, eh, estamos juntos en un proyecto de hecho, eh, súper como lúcidos, como de ir a buscar historias eh, Mario y Fernando como historias de los palacios y de todas las cosas como que ya desaparecieron de hecho tiene un libro que se llama Santiago Caníbal que te cuenta como toda la historia de tanto de tradiciones y, y situaciones que ya no existen como de edificios que ya tristemente quedaron en el pasado por esta, esta mala costumbre a veces de no, no cuidar lo que tenemos Buenísimo, muchas gracias. Pato, ¿alguna alguna iniciativa, colega? Bueno, tú eres un hombre experimentado en el tema de patrimonial, así que sabemos que alguna recomendación interesante nos podrás dar esta tarde. Mira, con respecto al tema de Santiago, encuentro lo que, bueno, Paulina también lo había comentado, pero lo que hacen los chicos del O Santiago eh, es súper bueno porque genera una atención hay una mirada muy crítica en relación a cómo hacemos ciudad. El, por ejemplo, hubo una versión en relación al tema inmobiliario, eh, siempre hay un involucramiento de mostrar espacios, por ejemplo, de Polo originario, eh, que es un festival internacional, que se, bueno, se hace en mucha, en mucha parte del mundo, pero eh, lo que hacen O Santiago es exclusivamente mostrar esas miradas eh, muchas veces invisibles, que si ustedes se meten en esa página van a poder encontrar espacios que a lo mejor nunca visitan, que uno siempre se mueve como en un en, en las comunas pero también la idea es moverse a, a las periferias conocer esa historia entonces esa es como una plataforma web que sí o sí la recomiendo y lo otro que recomiendo bueno ojalá que Wikipedia estuviera traducido en Mapudungun eh, no tan solo pensar como en, en estos idiomas como extranjero y también como invitarlo a que podamos bueno aprender incluso del Mapudungun que podamos decir que en, en Chile hablamos primero Mapudungun que castellano eh, entonces, esas son como mi, mis recomendaciones. Un, un eh, ¿cómo se dice? Eh, un adelanto. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Esperamos tener eventualmente ah, okay. noticias, noticias al respecto. Eh, sí. Bueno, yo les quiero agradecer nuevamente a los cuatro eh, por haberse sumado a, a esta conversación a este a esta fecha de conmemoración, cierto, del eh, 480 aniversario de Santiago de Chile. Eh, Luis Cristóbal, Nicolás, Paulina, Patricio, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros conversando y, le y leyendo y releyendo también qué es lo que significa eh, nuestra ciudad capital. Y a todos quienes nos eh, escucharon y acompañaron en esta sesión, eh, también les agradecemos su, su fidelidad y su compañía por siempre estar atentos a las actividades que, que tiene Wikimedia Chile, particularmente este este ciclo que esperamos que ojalá se pueda convertir en un ciclo de conversaciones, ¿cierto?, de eh, representaciones capitales. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.